Baboso Acércate viejo, acércate Sal a pelear A ver si esto es de tu talla Ya valió No me esperaba eso, ¿Qué significa peligro. Yo me encargo de esto, mucha caca. ¡A tu casa! ¡Yo en mi guardia! ¡Surprise, motherfucker! Eres un hijo de puta. Y voló. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? <risa> no, no, no, no. <risa> ¡Al fin te atrapé, esponja! ¿Qué vas a hacer, puto? ¿Qué más vas a hacer? Problema resuelto Y uno nuevo empieza Oh, estuvo cerca. Buenas noches. No en mi guarde hijo de. Valió verga! Yo me encargo de esto! ¡Eso fue fácil! ¿Se cayó? ¡Te este bastazo! ¡No! ¡Sí! ¿Qué demonios crees que haces? Eso no me lo esperaba. Y ahora qué.